qué tal gente de youtube bienvenidos a lo que sería un nuevo vídeo para este 2018 que estamos empezando y pues cómo empezar sino subiendo vídeo que les parece eh? después de casi tres 4 meses que no subía vídeo pero no quiero ponerme un poco sentimental tampoco que que me estén atacando vale decirle que este 2017 cuando finalizó eh, Pasó que estuve bastante ocupado en varios proyectos Así que no pude seguir lo que sería Estos Speed Art Que estaba haciendo eh, Casi rutinariamente Todos los domingos Prácticamente pasé, coron dos meses Realizando este proyecto Pero a pesar el mes de octubre Tuve que suspenderlo pues eh, Empecé a trabajar Ayudando a una agencia Y pues hasta este nuevo año Fue que tuve un poquito de de break ese break que tuve con, con la agencia entonces estábamos de vacaciones bueno aquí vamos a, a, pues a presentar lo, lo que sería el procedimiento de lo que sería un nuevo proyecto llamado Scorpius, Scorpius básicamente es un es un proyecto eh, que estoy realizando con, con un colega con un amigo mío que conocí en la agencia bueno prácticamente no conocí en la agencia de hecho estudió conmigo y, y pues nos da esa esa casualidad de que entramos a la agencia y, y me dice, ¿sabes qué? Yo estoy realizando este proyecto y me está yendo muy bien. Yo le dije, y ¿sabes qué? Yo también estoy realizando un proyecto llamado, eh, bueno, prácticamente estoy viviendo de, de Carty Roar Online o de Carty Roar Studio, que pues me han salido, eh, decirle que gracias a ustedes por este apoyo me han salido algunos trabajos y pues fuera de ellos también me han salido algunos ya como de voz a voz ¿eh? Y bueno, eh, me dije, sabes de que vamos a hacer una, una unión de marca o lo que sería eh, que unos proyectos que él está realizando se fusionen con los míos y bla bla bla total es que salió Scorpius y bueno esto es el proceso que estaba realizando y yo dije sabes que voy a aprovechar este tiempo en que estoy realizando lo que es el, el isotipo de Scorpius y por qué no mostrárselos a ustedes el proceso que yo realizo realmente aumento de crear un, un isotipo o, o una marca como tal vale realmente no pude eh, grabar todas las partes porque este diciembre fue un poco alocado y tuve que salir venir salir venir salir venir y ese, este proyecto lo fui tocando poquito por poquito vale así que cuando me acordé y es que iba realizado una parte del proyecto escorpius y ya lo finalicé así que vamos a mostrarles a la, la, la otra parte que, que realmente hacía falta y mostrárselo a ustedes, ¿vale? y bueno, eh, de antemano quería darle algunos consejos, ¿vale? consejos para para personas que apenas están saliendo de, de la academia, de la universidad ya sea de diseñador, si eres diseñador gráfico o, o cualquier carrera que te estés empeñando, ¿vale? lo importante es que, una bueno, de las ventajas que tiene un diseñador gráfico es que tú puedes trabajar en proyectos personales Si en dado caso tú no tú no, realiza, tú no tienes experiencia En el caso como me pasó a mí Y que de pronto le ha pasado a muchas personas Hablo de por mi parte porque Fue así que, que eh, Me salieron digamos las cosas Los proyectos Me salieron de esta manera Es que yo fui trabajando En lo que sería en mi portafolio ¿Vale? Realmente me gusta la creación de marcas Y, y veis me gusta lo que, lo que hace Tom Hader, eh, con, la, con los proyectos de, de Animal logo ¿sabes? Y me gustan también los animales, así que es, quiero aprovechar este momento para eh, dedicarme a, a lo que es la proporción Auria. Utilizándolo en lo que son los, los animal logos, haciendo y a, haciendo isotipos, ¿vale? Y sabes que cuando me di cuenta ya tenía tantos logos de, de este tipo que de un momento a otro una empresa una agencia eh, que queda por acá por, por la ciudad de cartagena eh, me llamó y me dijo sabes que eh, nos gusta mucho tu proyecto en Vihaz y en este momento no tenemos presupuesto para contratar a un diseñador eh, gráfico pero si quieres podemos hacer un, lo que es un convenio de prestación de servicio vale y dije sabes que no estoy haciendo nada me le mido y así que, que ha pasado ya llevo casi 2 tres meses trabajando con esta empresa pero como prestación de servicio obviamente realmente lo, no le tengo que remitir tantas cuentas a ellos simplemente que eh, sale un proyecto me lo dejan a mí y pues, así es como surgió este convenio ¿vale? y... ¿y qué les puedo decir? Eh, esto es lo que me ha pasado y no solamente en esto fíjense, este canal salió solamente con la intención de, de aprender un poco y, y que les puedo decir, eh, gracias a esto, a esta intención que yo tengo o aunque yo tuve y que quizás otras personas también han tenido eh, hemos tenido esa especie de retribución muchas personas me han escrito quizás de pronto no para contratación ni nada, simplemente para alguna asesoría de algunos proyectos que yo quieren realizar y yo con gusto eh, les he respondido, hay algunas empresas que han visto uno de mis videos y también me han eh, me han preguntado, me han comentado sabes que me gusta estos procesos que tú haces con, con la proporción ahora tengo intención de hacer este proyecto eh, que tal si, si llegamos a un acuerdo a ver qué, qué se puede realizar ¿vale? esto no es algo que sale de la noche a la mañana y lo importante de de algo es que no intentes beneficiarte de lo que tú estás haciendo porque si lo que tú buscas es, es beneficio lucrativo nunca vas a hacer las cosas de una manera apasionada que vas a recibir este tipo de, esa, de, de retribución ¿Vale? olvídate eso de, de, de, de, que vas a, de que te va a contratar a la super agencia o de que de un día para otro vas a recibir miles de suscriptores y demás vale si te vas a meter quizás como lo estoy haciendo yo o de pronto algunas otras personas como marco creativo o ok urbina es que tenemos la intención de, de enseñarles lo poco que nosotros sabemos vale y de que si tú sabes alguna cosa de algunos consejos que nos puedes dar para crecer simplemente nosotros lo recibimos y, y pues con gusto sabes porque está lo bueno de, de, de, de youtube y de las redes es que podemos interactuar con las personas ¿eh? Y podemos incluso Cambiar de conocimiento ¿eh? O alimentar un poco este conocimiento Que nosotros tenemos Así que nada lo vamos a dejar eh, Con este Vídeo Y ya el próximo vídeo El próximo domingo o oh, Vamos a intentar subir vídeo cada 15 días ¿Vale? Quizás cada domingo quizás Cada 15 días ¿Qué les parece? Así que nada eh, los dejo con lo que es el video de Speed Art de Scorpion. Y nos vemos hasta la próxima.